Bueno, continuamos, chicos, ¿qué nos tienen? Aquí yo tengo una información que esta no es interesante, esta no es agradable, <risa> y es que un hombre mató a un joven porque alegadamente la víctima fumaba una juca. Dios, Porque supuestamente el humo molestaba a varias personas que se encontraban en una fiesta. Según el informe policial, el joven Angelo Angelo Valdés Esteve, de 24 años, compartía junto a su pareja en las fiestas patronales de la comunidad Najayo, La Playa, cuando tras una discusión por el humo de una juca, este recibió la estocada que le cegó la vida. Bueno. Eh, sí, sí. Ah, bueno, aquí han matado personas por el roce de un vehículo eh, Sí, sí, <risa> pero yo soy de la idea que cuando sucede eso es porque probablemente No siempre, pero probablemente es porque hay algo, hay algo más de por medio ahí Y ese fue de pronto el boom No, fue el el el no, que no, fue no, atacando. mira, lo que pasa Está faltando mucho lo que es Te el sentido común También, también Estamos perdiendo el sentido común Mira, no hace mucho yo fui a un negocio Me voy a reservar el nombre para pedir unas referencias, se puede decir. Y esa persona nunca me hizo contacto visual. Y esto cabe destacarlo, señores, que salimos aburridos a la calle. Estamos envueltos en una situación, ya sea laboral, y no buscamos ayuda, no nos desahogamos con nadie, y, eh, con nadie, y explotamos con la primera persona que son otra a través de la frente. La Mira, y hay un problemita que. Esas personas que siempre andan bebiendo y su juca se fuman delante del otro, no le gusta. Quizás, ¿Qué usted debe hacer? ¿No ir a esos lugares donde no, fuman no, porque juca? Es una patronal, le están hablando que una patronal sí. es abierta, que puede ir todo el mundo. Ahí puede Hay pasar. Personas. Ahora, yo o también yo pregunto: ¿cómo es que se está fumando juca si supuestamente no está prohibido? Hay personas, porque mira, de pronto En una patronada, un patrona eh, eh, abiertamente, en una patrona donde hay niños y todo. O sea, ¿cómo que se está fumando primero? Juzca, supuestamente que en la, la ley, ley aquí la aquí no se cumple. No, no aquí, no no no aquí la ley no se cumple. tú no sabes, no te hagas loco, que aquí la leyes no se cumple. Hay personas... No, Mira, hay personas que tú le dices, por favor, mira, eh, no me tires el humo para este lado, fúmate eso por allí, ya. Como, no, yo soy aquí, y yo soy sí, el que sé, se, ellos son se rabia. ponen agrio y usted no sabe el corazón del otro. Uh -huh. Cuando vine a a un muchacho, estaba tranquilo compartiendo que no le gustaba la juca, porque no a todo el mundo le gusta hecho la, no, no, la no, claro que no. Es que el cigarrillo, no hay una cosa más desagradable que un cigarrillo. Sí, hay personas que lo prende en la boca del otro. Yo fui a un lugar no. que también me recibió el nombre, allí había una persona muy cerca de mí con una juca, y yo soy Santísimo. Eso no se veía. Yo, yo creo que las personas que pasaban por el frente no veían nada, porque con todo ese humo. Pero si tú no la usas, tienes que usarla obligado. Decidirme no. de ahí ya. Gracias a Dios, que eso fue lo que hice. Y si está prohibida, como dice Génesis. Porque las autoridades no la quitan. No, era, no, no, y en un espacio abierto, si fue una, patrona, una patronal, en un espacio abierto, pero donde de hay todo autoridades. Modo, hay que busca, buscar la manera y evitar Ay, mira, llegar a esto. Hay que Génesis tiene sentido esto. común, quizás nosotros tengamos sentido común, porque somos personas con inteligencia emocional, y quizás tenemos un poquito de tacto a, a la hora de hacer las cosas. Yo sé que Génesis, aunque fume juca, que sé que no es su caso, si, si, la, si, si lo hace, no, <risa> sé que no. Si lo hace, no lo va a hacer donde hay niños y mucho menos en un La lugar gente abierto se le habla tres veces porque Efe, no son personas con, con sentido común pero hay gente que como menciona néstor lo hace porque sí porque, porque yo, yo sí toros. porque yo soy eh, cómo que dicen bueno. Un pechú, por así decirlo, ¿verdad? Sí, que él sí, que se va a fumar su juca. Sí, pero que también sí, por encima ahora, de ti de, cualquier cosa de muerte. Mira también, la grama, está de ese alto la grama de ella. No estoy diciendo, incitando a la violencia, no. Sino que debemos respetar. Sí. Usted tiene que respetar, respetar los espacios de, muerte, de cada quien. Está una música alta. Si usted, vecino, si no le molesta su música, cómprese un audífono y haga su loquera. Sí. O pídale sí. permiso él. Mire, yo tengo una fiesta el domingo. Y voy a tener un poco, mira, el vecino, si no le gusta, ¿qué hace? Hasta se va o, Por eso o da pre, una vuelta. Se play. prepara ejemplo, así psicológicamente. A mí, a mí me han dicho, Genesis ¿por qué tú no le pones eh, una planta o un musicón al vehículo tuyo? Y yo siempre he dicho, no, yo no, porque aquí tengo cuchillo para mí. Claro, o si sea, ya ¿no? yo lo escucho claro, una, ¿no? un audio que lo escucho yo, ¿para qué escucharlo más de ahí? Tranquilo. O sea, hay gente que tiene que tener una voz o sea, en lo que se llama Twitter, ¿vale? Ponerlo arriba. Lo que es Como que tú tienes tú te que poniéndole Bella, el sonido o sea, yo, yo. y poniéndole el sonido, lo que a ti te gusta a la persona. <risa> que tipo, y eso es contaminación <risa> audiovisual. Entonces, así como la juca así como los sonidos, así <risa> eso. Pa, pa, pa, pa, pa, a pa, <risa> a Claro.